Tipos de clientes Al realizar tu labor de cajero de banco, te vas a encontrar con diferentes tipos de clientes, los cuales tienes que aprender a conocer, detectarlos y saber cómo tratarlos para evitar conflictos durante tu interacción. Situaciones que te puedes encontrar 1. ...donde fluye el servicio sin problemas. Buen día, bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar? Buen día. Vengo a realizar un depósito a esta cuenta. ¿Me puede verificar que la cuenta esté en nombre de Andrés González, por favor? Claro, permítame. Efectivamente, la cuenta está a nombre de Andrés González. ¿De cuánto es su depósito? De 3,000. Recibo 3,000 para depósito. Aquí está su comprobante. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, Gracias. Gracias por su preferencia. Lo esperamos nuevamente. Durante este tipo de interacción, solo deja fluir la situación. 2. El cliente con su conducta evita el flujo del servicio. Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tienen de buenos? En estas situaciones, primero tienes que detectar por su conducta a qué tipo de cliente pertenece. ¿Cómo hacerlo? Observa y escucha durante la interacción para conocer las características de cada perfil y saber cómo tratarlo. Conversador. Es el que llega amistoso. Se extiende en sus explicaciones antes de solicitar el servicio. Bienvenido. Buen día. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes. Yo abrí mi cuenta aquí porque me queda cerca del trabajo. Donde, por cierto, es algo tardísimo, porque igual que tú, tengo mucha... Qué bueno que nos eligió. ¿Qué movimiento desea hacer? Indeciso o mudo. Es tímido e inseguro. Teme plantear su solicitud. Bienvenido. Buen día. ¿En qué le puedo ayudar? Vengo... Bueno, traigo varios movimientos y quiero también... A ver, dígame usted. ¿Qué movimientos son? ¿Me los dice para ver por cuál podemos comenzar? Enojado. Es desconfiado. No escucha. Llega a la defensiva y quejándose. Busca descargar su coraje. Bienvenido. Buen día. ¿En qué le puedo ayudar? Pues espero que aquí se me resuelvan. Ya he perdido bastante tiempo con este asunto por la ineptitud de tus compañeros. Señor, entiendo su molestia y le ofrezco una disculpa. En este momento estoy para apoyarlo, ¿me indica, por favor, qué puedo hacer por usted? Confrontador discutidor. Provoca discusiones, pone objeciones, no llega a acuerdos. ¿Me permite una identificación? ¿Para qué? Nunca me la han pedido. Señor González, es por su propia seguridad. Lo hacemos para evitar que otras personas puedan generar movimientos en su cuenta. Bueno, aquí está, aunque como le dije, ¿eh? nunca me lo habían pedido Señor González, le agradezco su colaboración y apoyo para proteger su cuenta Exigente, es tajante, utiliza pocas palabras, no pierde tiempo y exige soluciones inmediatas Bienvenido, buen día Voy a retirar de mi cuenta ¿Me proporcionas un número de cuenta y una identificación por favor? Coqueto. Usa diálogo con insinuaciones e implicaciones sexuales. Bienvenido. Buen día. ¿En qué le puedo ayudar? Exactamente tú. En mucho. ¿Me puede indicar el movimiento que va a realizar? A ti te indico todo. Le agradezco su apoyo. ¿Me indica su movimiento? Debes tener presente que tú no eres la causa de su conducta, por lo que debes atenderlos sin engancharte en sus emociones. No hay clientes difíciles, solo son situaciones que generan conflicto y se evitan observando, escuchando, para detectar qué tipo de cliente es y comprenderlo para que no te enganches.